Muchachos, ¿todo bien? ¿Qué te ¿Todo listo para mañana? Uy. Buen día, Alejandro, ¿cómo andamos? Buen día, caballero, ¿cómo andas, eh? Muchachos, acá estamos con Fernando, un pescador, un colega brasilero, que recién, recién salen de la zona. Yo viene haciendo el turno de 15 a 19, así que contale a los muchachos, contale a la audiencia cómo fue la pesca hoy. Cierto, hoy eh, yo y dos amigos míos, en eh, día todo pescamos más de 50 dorados. Eh, yo sacaste lo mejor, 22 kilos. Antes de él, pescamos uno de 18, yo pegaste uno de 16 y ese de 22 kilos. Así que fantástico. Fantástico. El, no hay en no el mundo un lugar igual acá para sacar dorado. No hay en no el mundo. Así que bueno. Felicitaciones. Gracias. Mañana vamos a estar entrando nosotros. Vamos a estar haciendo una nota este, tanto para la revista El pacto como para el programa del Pescador TV. Así que bueno, esperamos tener la misma suerte y bueno, y el mismo éxito que estos amigos brasileros, que bueno, un gustazo conocerlo y en estos lugares siempre se hace una una linda relación de amistad gracias, gracias ¿Listo? Vamos. bueno. ¡Vamos vos que puto! Bueno, acá estamos espectacular, día cachete. No, una, locura. una locura. Una locura. Una pesca infernal. Vestimos más de 20 de grados. Aunque, aunque el guía dice que son chiquitos, pero sí, bueno, sí, realmente. chiquito. Con hermosura. Vamos al agua. Vamos al agua. No Vamos, abrite el cachete. Abre, no, no papá, eh. Bueno, por baja Bajá y subí, que el pescado levante. Eso. La de... hilo con la caña Pusca la caña y ¡Ja, <laughs> ja, <laughs> <laughs> de apuntar la cámara, Hernán, ¿no? eh. Vamos, Hernán Fiorentini, todavía con la zona en Concordia. Decía que... Para todos los amigos del pescador, acá tenemos... Este es Concordia, muchachos. Ahí, ahí, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Bien. this. Bueno gente, realmente eh, esto es sin palabras, recién llegado de la zona, recién llegamos a hacer una pesca fantástica, fabulosa, bueno, ni siquiera nos cambiamos la remera porque eh, queríamos mostrar las imágenes como llegamos recién de, de sacar estos tremendos dorados, eh, este lugar Concordia, donde existen los dorados más grandes del mundo y realmente están, hoy bueno, tuvimos una jornada dividida de 6 a 8 de la mañana y luego de 12 a 15 horas, así que bueno, realmente van a poder apreciar en las imágenes, este... ...lo fascinante que fue esto... ...las emociones que teníamos nosotros... ...las caras de, de felicidad... ...bueno que aún todavía... ...conservamos la, la felicidad y el cansancio... ...estamos acá con Hernán Fiorentini... ...que es el operador acá de, de la zona... Eh, ...organiza excursiones acá... ...a este fantástico lugar... ...así que bueno... ...Hernán, eh, bienvenido al programa como siempre... ...gracias por, eh, por la invitación... ...de poder participar en esta, en esta linda experiencia... ...en esta linda pesca... ...y bueno, aprovechar... ...tener la oportunidad para... Eh, ...invitar a todos los amigos pescadores... Que se comuniquen con vos, bueno, para próximas salidas. Sabemos que no es fácil conseguir un turno acá en la zona, pero bueno, vos como operador, por ahí tenés la, la varita mágica y, y lo haces aparecer. Bueno, primero agradecerte a vos, Edu, por venir. Bueno, a toda la gente que tanto el fin de semana como este fin de semana me acompañaron. Y bueno, ¿qué te puedo decir de esto? ¿Lo vieron ustedes? Esto es impresionante. Esto no es fuera de, de, de lo normal. Eh, Hoy tuvimos la suerte de disfrutar un padre con el, con, con el hijo, emociones, eh, emociones, emociones de lágrimas, que es la satisfacción que nos da a nosotros la pesca, la pesca, es la satisfacción de ver a ustedes disfrutar y de ver lo que es esto. esto. Porque realmente aparte los tamaños de los dorados, a la mañana si bien sacamos mucha cantidad fue un dorado más chico, chico, dorados de, sacamos de 7, 8, 10 kilos, pero a la tarde realmente nos sorprendió porque fue todo un dorado muy parejo, yo te diría, el más chico habrá pesado 12 kilos y el más grande 20, estuvieron entre 15, 18, 17, todos, todos los dorados eran unas, unas bestias, unas chanchas, como Una le dicen. Aparte, chancha, aparte triplete, tres cañas a la vez, con, eh, pique. con pique, sacando, bueno, tratamos de hacer filmaciones, mostrarles un poco todo. Eh, agotamiento de los pescadores, de decir, no, no no dar más, explotar las tanzas, eh, doblar los anzuelos, riles rotos. Eh, riles rotos, esto es algo que no tiene palabra Y todo pescador tiene que hacerlo, tiene que darse el gusto de a venir y una yo, vez, Yo trato, trato de convencer a eso que una vez lo tenés que hacer. Esto es único, esto no, no, no es en otro lugar para saber una cosa igual. Viste que compartimos con gente de Estados Unidos, de Canadá, brasileños, esto el mundo... Viene acá muchos pescadores eh, extranjeros y ayer tuvimos la oportunidad de hablar con unos brasileños. Con unos brasileños que estaban enloquecidos y bueno, sabemos el, el, el, los lugares que tiene Brasil para pescar, que vengan acá y que digan esto es lo más grande de un mundo sí, sí, eh, y bueno y yo la verdad satisfecho ver la felicidad tanto como los grupos que vinieron este fin de semana como otros dos grupos de la gente de, de salir y, y decir quiero otra fecha quiero volver quiero volver quiero volver y bueno sabemos que esta es una temporada muy alta sabemos que los costos no son económicos tienen su valor pero bueno el que lo pueda hacer le digo yo no lo dude esto es único. Eh, y bueno, nunca vi de, de, de, de, de pescadores no, no darle malos brazos, eh, no, no, no, ya no, no, no, no podían creer el tamaño, el, tamaño, el tamaño, sí, eh, sí, pescado sí, sí, de claro. 20 kilos, 22 kilos, 18 kilos, cosas monstruos que no tenían ni forma cómo agarrarlo. Sabemos todo que todo esto es pesca de evolución, sí, señor. Eh, y sí. se trabaja mucho lo que es artificial. Eh, y bueno, los chicos de los guías, Alejandro como bebote, como el encargado sí. Hernán eh, y la gente de la zona sin palabras. No, muy buena la atención. La atención muy buena. tanto del hotel... Bueno, eso, eso que queríamos, quería recalcar también, las instalaciones que tiene el hotel, donde vos traes a la gente, porque también el hotel es el lodge acá de la zona. Exactamente. Realmente un, un, unas habitaciones muy confortables, muy lindas, eh, tanto el almuerzo, desayuno, la, la vianda que nos han dado, espectacular. Sí, y sí. Una pileta que realmente la disfrutamos, hoy que hizo calor sí, y ahora sí. ya nos vamos Me a las piletas. Les... Un rato. Y sí, los chicos acá estamos atentos Y bueno, yo estoy al servicio de, de ustedes, de que estén preparados y, como le digo, todo pescado. Ten, tienen que venir con los equipos adecuados. acá porque Por eso lo importante de lo que hablábamos es contratar un, el servicio de un operador, porque nadie se, carga, se encarga de todo, de la carnada, de ir a hablar con el encargado. Hoy funcionaron muy bien unos plumerillos, que son como unos fiocos con complom, plomos que bajan. Hoy sacamos unos dados impresionantes con esos plumerillos, el que viene y no sabe... ahí Y punto. bueno, lo vimos hoy en carne ¿Sí? propia, eh, si sí sabemos que la zona tiene una parte de Uruguay y una parte de Argentina, que se entran nada más que dos embarcaciones en el lugar de la zona este, con sus guías eh, y dos de uruguayos. Y bueno, no tenían hoy los elementos y nosotros sacando pescado de 18-20 kilos y al lado nuestro. Sí, tal no, cual. no, Y bueno, eso, mis funciones es que ustedes vengan y por lo menos darle el servicio y que estén acorde a la pesca de que está en el momento. En el momento, perfecto. Así que, bueno, amigos pescadores, <coughs> hicimos la nota al final. Por Cábala fue esto. Esto fue por Cábala. Por Cábala, Cábala sí. porque ya nos pasó una vez que hicimos la eh, presentación. Pues, pues la presentación acá fue en agosto, okay. que bueno, sabemos que es pesca. Es pesca. Y yo siempre sería. digo que esto es la zona. Esto es un refrán, no se puede decir. No se puede decir. Pero esto es, es, así? es único. Así que bueno, esperemos que hayan disfrutado de, de estas fantásticas imágenes que hemos logrado hoy. Que hayan disfrutado del programa. Bueno, agradecemos a todo acá el, el servicio del los la zona. Agradecemos a Hernán también, como ya lo dijimos recién. También agradecemos a Payo Argentina por facilitarme la indumentaria para realizar las notas. Y por supuesto, a los días, tanto Ale como Bebote, espectaculares. se portan siempre muy, muy bien. Y Hernán el encargado, que también no lo no hace sí, absolutamente nada. Así que bueno, será hasta la próxima. Esperemos que desde otro lugar, quizás con una pesca tan fantástica como esta. Ojalá.